Sabiduría y comprensión espiritual es lo que necesitamos para conocer a Dios y tener una experiencia de poder Dios abrirá tu entendimiento para que puedas conocerlo Recibiendo así su luz que nos libera de la confusión y el vacío Solo Dios puede enseñarnos a nosotros sobre Él mismo En otras palabras, solo Dios puede revelar a Dios es una comprensión espiritual, es un entendimiento que se produce en nuestro interior y nos permite tener una absoluta certeza de la realidad espiritual. Puede que nos hablen de Dios, pero no siempre se nos revelan las realidades de lo que escuchamos. Es necesario que pidamos a Dios que nos enseñe y nos dé comprensión espiritual. Así la unción afirmará en nuestro interior esa luz y poder que estamos necesitando en las distintas situaciones de nuestras vidas. Hagamos esta oración. Dios Padre, abre mi entendimiento espiritual de aquello que necesito saber para madurar. Concédeme sabiduría y comprensión espiritual para entender plenamente tu voluntad y dar toda clase de frutos. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Si te ha favorecido el contenido, suscríbete y comparte con tus seres queridos. Hasta la próxima.